El fenómeno del acoso sexual en el ámbito laboral es una de las formas más comunes de violencia de género en nuestra sociedad, que pone de manifiesto la, la persistente desigualdad entre mujeres y hombres en nuestra sociedad, convirtiéndose en un mecanismo de subordinación y control de las mujeres. Y dice, la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y es una de las más graves consecuencias de las desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales que existen entre hombres y mujeres. Constituye acoso sexual cualquier, cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno degradante u ofensivo e intimidatorio. El acoso sexual está producido por un superior, un superior jerárquico o, o personas cuyas decisiones puedan tener efectos sobre el empleo, las condiciones de trabajo de la persona acosada, que utilizan la negativa o el sometimiento de una persona a dicha conducta como base de decisiones que pueden repercutir sobre el mantenimiento del empleo, la formación, la promoción el profesional, el salario, etc. Y el acoso sexual ambiental es aquella conducta que crea un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para la persona que es objeto de la misma. A diferencia del chantaje sexual en el acoso sexual ambiental, ya no existe una conexión, una conexión directa entre el requerimiento sexual y la condición de empleo, porque, por tanto, en este caso no hay que identificar una consecuencia laboral evidente y negativa, como puede ser el despido, el traslado... Pero hay que tener en cuenta que un comportamiento de naturaleza sexual afecta generalmente al entorno, el ambiente de trabajo, y puede ocasionar un riesgo para la salud de la persona afectada y, derivado de ello, puede tener efectos indirectos sobre su empleo. En este, Comisiones Obreras seguimos en los centros de trabajo y en las calles exigiendo un cambio en las políticas y un compromiso de toda la sociedad para acabar con todas las violencias machistas. Debemos poner fin a la cultura del silencio y la impunidad y conseguir que las sobrevivientes estén en el centro de las conversaciones y las medidas de respuesta. Por favor, si sufres acoso sexual laboral, no te calles, denuncia. Comisiones Obreras estamos para ayudarte, ponte en contacto, te daremos acompañamiento y asesoramiento. Mujer, no estás sola. Denuncia. Es tu momento. Es el momento de salir a la calle. Acude a las manifestaciones de tu territorio para denunciar las violencias machistas.